juega, Pancho, y vamos a empezar a meternos en tema? Esto, lo mental, ¿cuánto crees? Porque son jugadores profesionales, han estado expuestos toda su vida a la alta competencia deportiva, a la alta exigencia, pero el mundial en sí, ¿les cambia algo la cabeza? Y yo creo que debe cambiar, digamos, en psicología se habla mucho de la importancia de la competencia. Y un mundial es más importante que cualquier otra competencia. Puede ser una champion, lo que sea, pero es una vez que hacer un mundial. Y que, que muchas cosas en la vida, claramente, ¿no? obviamente que la vida misma, que la vida pero misma. es posible es posible ¿La, la vida misma es un mundial decís vos eh, no un mundial es más que la vida misma ah. digo. pero la, la, la, la, la, Uy, nosotros para. trazamos la vida en torno al mundial ya lo hemos hablado <risa> de esto no nuestra nuestra línea no, de tiempo tiene un no sé verás que son dos manijas mundialistas no, yo y soportables. No, no me acuerdo ni de lo que hice ni dónde estaba el último mundial me interesa fue dónde? este fue dónde el último mundial en, en España. Rusia, Agustina, ¿cómo lo no va? a decir? ¿Cómo en España? <risa> en España fue en 1982, este, Argentina arrancó perdiendo este, con Pensé Bélgica. que me estabas preguntando por el de 82. No, en el 82 Argentina venía a ser campeona del 78, pierde el partido con Bélgica. Este, insoportable Y así podemos así y, te, y, tenía, y tenía la peor mascota de la historia, creo yo. Naranjito. Hay que tener una naranja bueno, de mascota. Una naranja Perdón, de Pancho, no vamos por la Roma, no, pero viste <risa> cómo nos dimos a en la cabeza. Pero hasta el mismo jugador se prepara. Viste que a veces muchas veces juegan en las competencias, en sus clubes, y dicen, me voy preparando para el mundial quiero tal vez llegar a jugar sí, en y el sí. ritmo para el mundial sin sí, mismo Ahora, jugador también yo, la importancia yo, yo pienso en esto yo soy cero fútbol juega Argentina en un mundial y me vuelvo loco me pongo nervioso me, me, me, de Argentina me, me, me, claro imagínate cómo se ponen los jugadores que son los que tienen que ir a jugar el partido digo yo lo veo sentado en mi casa los pibes tienen que salir a jugarla y a ganar y mucha presión, debe haber o no. Y la, y la presión que tiene Messi en este Mundial. ¿Y, y, ¿Y hay un se puede trazar una relación entre eso y las lesiones? Sí, hay que ver. Yo siempre cuando... ¿Qué me pasa a mí? Mucho, que me llevan a un jugador que se lesiona mucho. Ya se hizo un estudio fisiológico, orgánico. Ah, entonces es mental. Entonces por descarte. Y no, no necesariamente. Existe una vinculación, pero... Se vincula mucho la lesión con el estrés. El tema que hay el estrés, que el señor estaba viendo, que estaban leyendo un libro sobre estrés. Sí. El estrés no es malo. Hay palabras que tienen una, una connotación negativa, que no sé por qué. Por ejemplo, ansiedad y estrés. Sin ansiedad ni estrés nosotros no podríamos vivir. ¿Qué es el estrés? Por ejemplo, yo agarro y pongo la copa a esa distancia. Yo no llego, ¿no es cierto? Sí. Tendría que mover Estirarte, un cuerpo. Sí. Pero tengo las habilidades para responder el estrés. Es cuando se le pide a una persona a algo que con sus habilidades no puede responder. Eso se llamaría estrés. Y cuando ya es continuamente en el tiempo... Se produce lo que es eh, burnout, todo eso. Pero el estrés es bueno porque me permite a mí desarrollar estrategias y de mejora. Uh -huh. A nuestro organismo lo vamos a estresar un músculo. Cuando va a un gimnasio lo estresás. A tu cerebro lo tenés que estresar para que mejore. Uh -huh. Nuestro organismo siempre busca, es, está en constante adaptación. Es igual que la ansiedad. La ansiedad es un, un proceso de activación. Si uno tiene cierto grado de ansiedad, decís, me decía que yo soy tranquilo. sí No, bueno, capaz que por dentro... Pero si vos tu, tu, tuviese un nivel cero ansiedad, una partida estuviese así, no podés responder acorde. Claro. Tenés que tener un cierto grado de activación para responder. El tema es cómo manejarlo, no pasarte. El tema es cómo no pasarte. Entonces ahí empezás a decir cómo vos interpretás la situación. Cómo vos valorás esa situación. Qué herramienta vos a, eh, posees para afrontar la situación. Yo siempre sostengo que la situación solamente hay que enfocarse, como se que me decía vos recién, para analizarla. Y después focalizarse más en las habilidades que tiene uno para afrontarla. Porque yo sobre la situación no tengo control. Uh -huh. No puedo controlarla. Yo no sé lo que va a pasar. En que, el primer partido. No sé qué va a pasar, no claro. sé qué va a hacer el otro. <coughs> no sé cómo va a salir a jugar. Yo lo puedo analizar todo, puedo suponer, pero no sé. Que eso es lo claro. lindo del deporte, la incertidumbre. Ahora, Pancho, ¿cómo manejar como grupo, digo, como psicólogo, este proceso? De ahora hasta la lista. Pongamos la lista. que es este. Algunos ya saben que van, claramente. Sí. Me... Van a ir, este, pero ¿cómo manejar ese proceso? ¿no? En cada grupo, también viste, en, en, en un equipo de trabajo hay, hay roles, hay estructuras, hay, hay jerarquías, por más que dicen que son, son todos iguales, no hay jerarquía, las jerarquías existen y van a existir siempre. Eh, hay eh, jugadores que tienen un mayor grado de influencia, de importancia, de relevancia. No es lo mismo la lesión de Messi claro. que, no sé, Cuti y Romero, no, no, sin, pero no sin es lo mismo. Merecer, no, pero claramente es no lo mismo, obviamente. Entonces eso, a, a, a el mismo jugador te, te debería, creo yo, eh, ejercer su liderazgo desde otro lugar. Eso, eso es lo que yo te decía, potenciar la herramienta que uno tiene, desde el lugar que te toque estar. Porque sí. el rol tiene que cumplirse, hay una persona que tiene que ser el líder. Y naturalmente... Compartido claro. no, pero hay, un, hay uno que va, sí, que va a mandar. Pero a veces pasa naturalmente, ¿no? En los equipos, nosotros siempre decimos acá que nadie es imprescindible cuando alguien ocupa un lugar y es y, y se va de ese lugar, después como que naturalmente se vuelve a armar el equipo con, a lo mejor alguien eh, ocupó ese, toma ese... lugar, claro. claro. tomó ese lugar que había quedado vacante, por decirlo de alguna forma. Va sucediendo, Totalmente ¿no? Totalmente de, de la acuerdo. La misma inercia te va llevando. Totalmente de acuerdo. Eso se llama la emergencia de los roles. Yo en mi primer libro, cuando hablo de los roles y el equipo, que es la construcción del equipo de rugby, el único titular es el rol. Después, ¿quién lo encarne? No importa. Va a emerger como vos decir las relaciones o en forma designada por por, por un técnico, una uh -huh. organización, quien sea. Pero el rol tiene que estar. Y que no emerja también es una respuesta. O sea, uh -huh. una respuesta de que necesitas buscar a alguien que efectivamente cumpla con ese rol que nadie ha ocupado. O sea, también puede pasar eso, ¿no? Sí, también te puede marcar que hay conflictos internos que claro. por eso no emerge nadie. Claro. Ahora Pancho, viste que en esto de Di María, este, sobre todo Di María, voy a poner el ejemplo de Di María, porque fue el más castigado en su momento por las lesiones, uh -huh. que de hecho jugó la, la final de la Copa América, su mujer después subió el, la foto del tobillo destruido y así todo bueno, el, pero aguantó, a, a, a, En el ese jugó. partido cuando se voló el tobillo creo que todos pensamos... Otra vez en una final claro. o en un partido importante que, que se lesione a Di María, la siendo tan importante él para el equipo. La digamos. diferencia en ese caso también es la lesión, ¿no? que estamos uh -huh. hablando en ese caso en, que no era algo muscular. Los musculares no puede seguir, lamentablemente. Sí, sí. Eh, ¿Pero vos no crees que en eso hay algo de cabeza? Sí. ¿Que te predispones quizás a que te pueda pasar o no? Sí, sí, puede ser. Yo siempre descarto como ejercen lo orgánico, lo fisiológico. Y habría un acompañamiento también de esto, cómo maneja el estrés, si existe un cierto grado de presión, eh, reestructurar esta, esta situación que le decía, focalizar más en, en el ser y no tanto en lo que tenés que hacer, en lo que sos vos, qué habilidades poseéis, no tanto en la situación. Pero sí, debería ser, debería ser más preventivo, claro. no más rehabilitativo, por llamarlo de una forma, no cuando sucede, ah, desde bien, se claro. debería trabajar el proceso más previamente de de, desde antes. Para, para prevenir claro. esa lesión. Y, y también... Con, con, como hay trabajos preventivos a nivel físico, debería ser trabajo preventivo a nivel psicológico. Y, y en el caso de lesiones aún más... En eh, mayoría de maría sido musculares, pero por ejemplo se me viene el caso de Fernando Gago, uh -huh. que él también ha tenido lesiones, rotura de cruzado no sé cuántas veces, eh, tendón de Aquiles dos o tres veces, y todas generalmente en partidos importantes, en River Boca, en el regreso a la selección contra Perú, en las eliminatorias 2018, siempre también... Partidos importantes y lesiones que te dejan seis, nueve meses afuera. Era llamativo también el caso de él. Debe haber un componente orgánico, yo estoy seguro. De sí, orgánico. Y también psicológico puede ser, pero no es todo, digamos, psicológico. Como decía yo sí. recién, eh, una vez en un partido de los Pumas, el entrenador dice, cuando no hay una explicación física, técnica, es mental. Y no es así, porque si, si no, viste, lo mental como es más estéreo, por llamarle una fórmula, la gente piensa que sucede en el éter, y en realidad sucede en nuestro cerebro, sistema nervioso, eh, y no le encontramos una explicación tan visible, decimos, ah, entonces es mental. Es como, como te saca el león. Si claro, como claro. Se, pero va, vale, si es mental, entonces ¿qué hiciste vos para, para prevenir para el, eso, claro, para claro. trabajar eso? Bueno, es y mira te, te cambio de tema ahora, porque estamos hablando de las lesiones estas últimas, pero también yo quería preguntarte por esto que he notado en los jugadores de Argentina, en Messi en la última nota que dio, en De Paul en las notas anteriores, que dice, bajemos un cambio. Tranquilo, porque nosotros tenemos calor Escaloni también en conferencia Escaloni de prensa. Escaloni hasta dice, a mí me da miedo claro. porque venimos de una muy buena racha uh -huh. y no sé cómo mis jugadores van a, a claro. reaccionar ante un fracaso o ante, ante perder un partido, ¿cómo por ¿Cómo van ejemplo? a administrar esto de ser candidatos? Porque ahí también tiene que haber un componente mental. Yo uh -huh. día lo que escuchaba, Messi y decía que Argentina siempre va a ser candidato por la historia, uh -huh. por la jerarquía, no sé en qué entrevista fue. Sí. Usted... sí, la última quedó con Viñolo, exactamente. La última, exactamente. Sí. Ajá, la última, exactamente. Siempre va a ser. Ahí, en psicología hay herramientas, por ejemplo. Si me preguntan a mí, ¿cómo trabajaría con el establecimiento de objetivos? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Y acá qué te trazarías? ¿Poner un objetivo partido a partido? partido? ¿O un objetivo global? Pasa que vos tenés dos tipos de objetivos: tener objetivos de resultados, que son los más fáciles de establecer, que es ganar, perder, y objetivo de rendimiento que te vinculan a tu propio rendimiento, lo que vos tenés que hacer, mejorar la marcación, eficiencia de pase, recuperación, asistencia. Entonces, a ver. Cuando vos pones todo en el resultado, está bueno, pero cuando las cosas salen, y nosotros, el de fútbol, que es muy resultadista y exitista, se dice, y tomás confianza. Sí, pero ¿y si las cosas no te salen? Claro. Entonces, si vos dejás que tu autoestima, tu autoconfianza, tu autoconcepto, tu propio ser, lo dejás sujeto al resultado que no depende de vos, para mí es un error. Por eso están los otros tipos de objetivos, que vos podés saber no alcanzado el resultado, sí. Pero tenés otras variables, mira, perdimos, pero mejoramos la eficiencia de pase, la recuperación, la asistencia, muchas variables que voy a decir. Pero el mundial no tiene Tom... esa posibilidad, ¿Está bien? el mundial es distinto. Estamos el de acuerdo. el mundial vos perdiste, con una tenencia de balón del 80% y 77 tiros al arco. ¿Brasil le Argentina en el 90. Estamos de acuerdo, Yo estoy hablando de. Te va al actuario y le decía a Brasil, mira, hiciste todo esto bien, pero te quedaste fuera. Estamos de acuerdo. ¿Me explico? Digo, también tiene que manejar esa parte. Estamos de acuerdo. Yo te digo, todos buscamos un resultado. Sí. Hay mayores posibilidades, probabilidades. Acá no hay certeza de que. La persona mantenga un equilibrio en su confianza, en su autoestima, autoconcepto, como auto emoción, sepa gestionar las emociones, focalizando más en objetivo de rendimiento que en objetivo de resultado. Está claro que si uh -huh. te vas, te vas. Pero ¿cómo logro esto? Y si yo lo hago derecho por acá, por el resultado, es lo que digo, si te va bien, buenísimo. Si te va mal, ¿cómo afrontar otro partido? Si te vas por este claro. lado con objetivo de rendimiento, tenés más probabilidades que este resultado no te impacte tanto... Uh -huh. Claro, sobre tu juego, claro, claro. Sobre, sobre tu bueno, rendimiento. Llamar, eh, perdón, el Mundial sí. tiene además una característica que es este, dañina, que es que vos tenés los primeros tres partidos, sobre todo el primero, te da, te da una chance. Ya entras pensando en que sabes, bueno, si me va bien, buenísimo, pero si me va mal, me quedan dos posibilidades más. Ya el segundo partido te brinda menos posibilidades, uh -huh. el tercero ya casi que no te brinda posibilidades y el cuarto no te queda más que ganar. Cuarto, quinto, sexto y séptimo es ganar. Sí. No hay otra posibilidad. Son ocho partidos en total siete. si llegas siete. a la final. En total. Siete. Siete para los que más juegan. Son cuatro selecciones. Primero, segundo, tercero y cuarto. Sí, una Digo, es, muy es, también corta. Es, es... ¿Cómo, cómo? No lo mismo prepararte para un torneo de 30 fechas claro. que para una, una competencia de siete partidos que dura un mes. Claro. Entonces, te, el tipo difícil. de competencia... ¿Cómo, ¿Cómo juega también el auto boicot Porque... Vos hablabas del estrés, la ansiedad, que son cosas que nos pueden pasar a todos, pero después está este otro componente que tienen algunas personas, que es que vos tenés todas las cualidades, tenés todo el talento, rendís hiper bien, sos el 10 del equipo, eh, lo, lo podemos pensar también en un trabajo lo que sea, y minutos antes de, te, de tener esa prueba final, algo haces para boicotearte. ¿Existe eso? Sí, no sé si se llama auto boicote, pero sí. Es una interpretación de los hechos, de la situación. Nosotros, todo, todo, todo, todas las personas, todos los seres humanos de acá, de Japón, desde donde sea, tenemos lo que se llaman sesgos cognitivos. Interpretamos la situación de distintas maneras. Por ejemplo, Hay personas que interpretan la situación, un error lo maximizan diciendo no me puedo equivocar. ¿Por qué? Entonces empiezan a generar un esquema de interpretación, no me puedo equivocar porque si no me van a pensar que no sirvo... Eh, eh, una persona buena no hace esto y entonces entra en un esquema mm. y eso se llamaría como autodudocor. Entonces cambiar el esquema de interpretación de las situaciones. Me equivoco. No pasa nada, es un error. Tengo muchas cosas buenas también. Una, una acción no me define, porque a mí me definen mis habilidades. Entonces cambiar sí. el esquema de pensamiento claro. es cambiar un poco la interpretación de las situaciones. Que es difícil, es difícil. Claro. recién también rápido, escuchaba, ¿no? Pero sí, hay veces que te, te, te lleva tiempo. Sí, Yo claro, conozco muchos mucho jugadores que son crack Crack, ¿pero le salen mal las primeras dos? Sí. Y se fueron. Se fueron claro. de partido. Bueno, sí. ¿A vos te habrá pasado tener en tele jugadores sí, sí. que son buenísimos, pero hacen las dos primeras mal? O al revés, te salen bien las primeras dos y son... Salen las dos primeras, sí, sí. Y no te para bueno, nadie. Pero es lo que te decía, estás sujeto al resultado. Y eso, eso es peligroso, porque si lo Logrará haces bien, eso bueno. Y si lo haces mal, tenés 80. Y eso que me decís con lo que pensé fue el ejemplo exactamente que decís vos. Que cuando el jugador hace dos pases bien... ¿Tengo un buen partido? ¿Vos pases mal? No, ya te, te voy a tener un mal partido. ¿sí? Claro. porque. que bueno, 90 nos minutos todavía, claro, Pero bien, si, y, si quieres y, un partido, sí. nos pasa a nosotros en la diaria. A nosotros nos puede pasar estando al aire que empezaste eh, trabándote y... O sí, sea, si a mí no, casi no te... nunca me pasa, pero sí, sí, sí. si no te rechipeas... La, las personas que no somos perfectas como el Tano, sí, claro. este, cuando te trabas, a lo Los mejor... Mortales. <risa> <risa> <risa> Los mortales. Los mortales. A lo mejor estás todo el programa... Sí, te quedás pensando sí. en eso, ¿viste? Se te queda en la cabeza, ¿cómo voy a decir mal esa palabra? Y seguí y te quedo cada 10 veces más bueno yo creo en eso porque estamos muy chipeados por el tema del resultado y no por nuestras habilidades ¿Cuánto, cuánto influye la interna del equipo porque uno ve un equipo de 11 pero en realidad el equipo son ¿cuánto? y son 26 en este caso 26 personas claro en total sí todo el equipo todo no, yo te digo algo más. ¿Qué más que me querés preguntar? El equipo, ¿vale? el equipo somos los casi 50 millones de argentinos. No, bueno, no, no te sumes. Ah, no, no, no, no, pero hay, dos, hay pero para, No lo estoy diciendo no que total estamos, estamos No, no sí, es él momento. me va a entender porque uno es no, con sí, el otro. Sí, está bien, no hay, hay otra única. presión. Obviamente. no, pero yo me refiero a ese equipo chico de 26 personas que dice el Tano. ¿Cómo que hay, hay una interna allá adentro. Me pongo a pensar en la serie de Maradona y pienso en el 86. Maradona con Pasarela. Peleados. No, peleados a muerte. Que o distanciados, clara, por lo menos. Claramente uno se tenía que borrar del equipo y, fue a Pasarela. y, y terminó Pasarela fuera del equipo. Uh -huh. Digo, que era, era, era un grande Pasarela. Y venía ¿no? a ser campeón del mundo, claramente. Exactamente. Digo, ¿cómo se maneja esa interna para que después no repercuta en la, en la cancha? no Eso hay que... ¿Cómo se construye un equipo? En función de la identidad, qué somos, qué queremos ser como equipo, cuáles son la, la, la, los valores permitidos, las conductas permitidas y el mismo grupo que te termina de, de regular. Es imposible que tantas personas se viven bien todas, no, no, no hay chance. Es que algo vaya. natural eso. Es eh. algo natural, por antipatía y simpatía, ¿Sí? pero los dos percibimos el mismo objetivo.